Cada día, y tras los pasos de nuestros investigadores, podemos comprobar que la Amazonia es única. Única en su escala, en la diversidad biológica y en su riqueza natural. Y es que hablar de biodiversidad es hablar de todas las formas de vida que habitan el planeta. Tanto vegetales, animales, hongos, protozoos y el conjunto de todos los ecosistemas posibles. La biodiversidad garantiza el equilibrio de esos ecosistemas y la especie humana depende de ella para sobrevivir. La biodiversidad no es estática, es dinámica. Es un sistema en constante evolución. lo que nos motiva a llegar donde nadie más ha llegado, ver lo que nadie más ha visto y descubrir nuevas especies para la ciencia. En el Instituto Sinchi, investigar es nuestra pasión y la biodiversidad nuestra razón de ser. Sinchi, más que ciencia. Día Nacional de la Biodiversidad.